o con el mundial por lo menos Sofía dejar... Fernández usted trae algo de y pone cara del como mundial usted obvio. está sumando puntos, está más cerca, tiene novedades porque la gente a mí me pregunta por uh -huh. las redes sociales, por todos lados y digo, "Pregúntele a Sofía, la verdad que no sé, está muy hermética." 45 días falta. Nada, Qué bonito, nada. nada, Nada, nada, nada. Mes y medio. Me hicimos... Claro. Muy bien. muy malo, bien robado, bien Muy bien. Me costó caer, pero estuvo bien. Sí, pero bien, yo también. En, me bien. quedé como... ¿Qué? Bueno, ¿Qué muy bien. Bueno, chicas. Año <risa> claro. de feriado. Bueno, previernes eh, pre Y si vamos a decir en cuanto a las entradas eh, Lo veníamos diciendo que Men eh, Mendoza iba a decir Argentina sí. estaba dentro de los 10 países Que más entradas habían comprado Para ir al mundial uh -huh. Pero bueno, se han dado a conocer Las últimas cifras, por decirlo de alguna manera De los países que más han eh, Comprado entradas Para ir a ver los diferentes partidos De este encuentro ¿no? mundial Que la verdad nos tiene a todos expectantes ¿Quieren saber cuáles son? Obvio. Bueno, las vamos a repasar en esta placa que hemos preparado para ustedes, para que sepan quiénes están allí en el podio. Bueno, primero Qatar, claro. eh, quien... bueno, sí, tiene, de local. Sí, obviamente, 947.460 entradas han, uh -huh. han vendido. Estados Unidos, 146.616. Arabia Saudita está en el tercer puesto con 123.228. Inglaterra, 91.632. México está en el quinto puesto y es el primer país eh, de Sudamérica que tiene 91.173. Sí. Emiratos Árabes Unidos, 66.127. Y miren Argentina, en el puesto 7, con 61.083 entradas. Eh, la verdad es que es un número, pero tampoco es tanto, ¿no? Pero eh... yo me quedo, yo quiero hacer una pequeña reflexión sí. que nos eleva por encima de todos estos. Porque ninguno de ellos tiene una moneda tan depreciada como la nuestra. No. O sea, sí. ellos va con, con moneda catarí cualquiera va y compra. Con dólar estadounidense, cualquiera va y compra. Arabia Saudita también, bien. Sí. Digo, nosotros con nuestra moneda toda golpeada, vamos y nos metemos ahí, no sé, pura, séptimo. Pura um, séptimo, eh, valentía y caradureza. Exactamente. Bueno. <risa> bueno, no, y hay que pagarla también, dice. pagar bueno, eso <risa> porque a cara de piedra vas y decís, ¿con qué la vas a pagar? No sé, no, pero ahí pero voy a estar. No ahí sé está. qué tiene eso. Hay gente que tiene, hay gente eso, que y tiene, tiene y no, no, lo paga y, con y además, eso. Pero aparte, en, eso, en ese número, Sofi, perdón, sí, también sí, está la gente que está, que vive afuera. No sabría decir ah, de él porque bueno, no va a pero... conocer FIFA esto, a estas claro, cifras. Claro, no, eh, no lo creo. Claro, no sé. Me parece que es de las que se compran dentro del, del, del país. país. Eh, por otro lado, hay todavía entradas que se puedan adquirir a través de fifa.com barra tickets, es punto. Lo vamos a decir bien. fifa.com barra tickets punto. Uh -huh. Así es la página para que puedan ingresar aquellos que todavía tienen la intención de viajar previamente antes de comprar la entrada tienen que tener alojamiento atención con esto, porque o si sea, bien lo hemos dicho pero es una de las condiciones te si metes no... Sofi y te dice a dónde te vas a quedar te claro, pregunta claro, la propia te, página te, te hacen hace un par de consultas para que puedas comprar la entrada, ¿no? tenemos... es uno de los requisitos por otro sí. lado los precios, se los digo, se los vamos a reiterar sí, pero con de... despacito bueno, Por para anestesia. la primera fase, mira, varían entre 62 a 200 euros. Uh -huh. Y para la final, de 550 a 1.460 euros. Uh -huh. Una bueno, moneda. No va a entrar en la final. Eh. ¿sí? <risa> ya, ya, ya estamos contando no, mucho la no si vamos para llegar a eso. 200 euros, que son 60 mil pesos, ponele. Claro. 200 euros, 60 mil pesos. Y vas a ver un partido acá, al Mavines, si y capaz te gastás 8 mil, 10 mil, sí, no bueno, sé cuánto salen la maca. pero hay que pensar viaje, no es 60, pesos. los aéreos. No, claro, pero estás en el Mundial, el no, ir a ver Boca-Quilmes y vete si a Argentina-México. Si ya hiciste el sacrificio ah. de ir a Qatar, uh -huh. claro, yo no. creo que no te vas a perder algo, o sea, pero, algún sacrificio más harás. Claro, a, la, sí, a, a lo que veas a, a que comparativamente un Boca-Quilmes sí, sí. y un Argentina-México con Messi en un Mundial, bueno, sí pero eh, los, bueno pero igual eh, pensá que no es solamente un partido es no, alojamiento, claro, sí, sí. la comida sí, el sí, traslado, sí, sí. los aéreos o sea, sumarle y la verdad es que es una moneda importante, uh -huh. pero lo cierto es que todavía quedan entradas miren, un dato más que les digo, se sí. han vendido más de 2 millones de entradas a nivel mundial y hay un tope de 3 millones, así que queda un millón aproximadamente disponibles que todavía para aquellos que quieran disfrutar Bien. de este mundial y el último de Messi, mira si no es no para sabemos. Ir. No, quizás todo, claro. yo no todo, quiero quizás. quizás yo creo que si levanta ya sabemos que que no quiero decirlo claro, pero no acá lo, me reta no lo digas no lo digas gracias Sofi <ríe>